No se puede vivir sin amor, no se puede soñar sin amor, no se puede suspirar sin amor, no se puede nada si el amor se va. Si te ocurre la alegría se pierde, la sonrisa se esconde en tu interior, los sueños se convierten en pesadillas En tu despertar ya no hay maravillas Te quedas sin esperanzas de futuro Pierdes toda fantasía que hayas tenido Ya no serán bonitos tus lugares preferidos Lo que estaba muy claro ahora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 Nada será igual como hasta ese momento La ilusión que tenías se muere muy dentro No quedan recuerdos en tu pensamiento Todo lo que brillaba en tu vida se va Y se vuelve oscura hasta tu libertad El alma se oculta, te sientes culpable